A ver, esto es un extraño selfie de Hannah Auton. Como siempre estamos inventando cosas, lo que tenéis a mi espalda son las pruebas técnicas para el Jubla Day que vamos a cubrir mediante streaming este viernes. Y el evento va a ser por la mañana en este pedazo de salón de acto que es el Aula Magna de la Universidad de Málaga, Facultad de Derecho, ¿vale?, nos han seguido las instalaciones, los chavales de Jumla de, de Málaga, son los que lo organizan y nosotros, que somos Canautón, de Porral, Corral, António pues somos los que vamos a, a hacer el streaming de esta charla. Ahí al fondo tenemos al amigo Alejandro, que es quien nos embarcó en esta aventura y nosotros encantados de que nos haya pasado Y eso es todo, el viernes, que estáis en Málaga, a disfrutar del día, networking, por la mañana charla, por la tarde de talleres, que no estáis en Málaga, oye os lo perdéis de verdad que no podéis perderos en Málaga, pero a unas malas siempre tenéis el streaming y después si Youtube nos deja el vídeo